Lo primero que queremos decir es que, como Zaragoza en Común, expresamos todo nuestro apoyo y transmitimos todo nuestro, nuestro apoyo y muestras de solidaridad a toda la población ucraniana que está pasando estos momentos tan difíciles y, precisamente por eso, venimos hoy aquí a plantear esta rueda de prensa, porque vamos a solicitar al Gobierno de la ciudad un plan de apoyo en los campos de refugiados de las personas eh, posiblemente refugiadas que necesiten la situación de acogida o de asilo en origen, es decir, en los entornos de Ucrania y de los países limítrofes que actualmente están siendo sacudidos por esta situación bélica. También vamos a plantear que la partida de, de lo que serían las propuestas de acogida y apoyo se incremente ya sabéis que el equipo de Gobierno de la ciudad de Zaragoza eh, ha dicho públicamente que van a destinar 30.000 euros. Luego os comentaremos por qué ese presupuesto ha bajado. Y vamos a solicitar también el apoyo y refuerzo de una, un dispositivo municipal, la Casa de las Culturas y Solidaridad, que es actualmente el epicentro de la atención a las personas refugiadas y que necesitan apoyo y asilo. Un centro que además es referente y que actualmente eh, anteriormente, por la situación de pandemia, bajo su demanda, lógicamente, pero que anteriormente ya adolecía de refuerzo de profesionales. Estamos hablando de que, en el marco de las noticias que nos llegan, hay actualmente en torno a un millón de personas que posiblemente tendrán que ser desplazadas y que necesitarán apoyo. Por lo tanto, creemos que la ciudad de Zaragoza, que es una ciudad que se ha autodenominado a través de sus políticas durante el anterior mandato como una ciudad acogedora, una ciudad solidaria y una ciudad refugio necesita de estos apoyos. Por lo tanto, nosotros lo que venimos a plantear es que no basta con eh, la mera canalización de la solidaridad de todos y de todas, que es algo que yo creo que como sociedad y como Zaragoza nos, nos hace ponernos en el mapa de las ciudades solidarias y acogedoras. Por eso criticamos la propuesta del equipo de gobierno, del consejero Ángel Loren, que ayer en Merios públicamente dijo que se iban a destinar 30.000 euros para esta función de acogida y que, además, se canalizaría esta solidaridad a través de la red de centros cívicos en colaboración con la Concejalía de Participación. Nosotros creemos que debe haber una respuesta contundente y una respuesta de políticas públicas con respaldo público. Por eso, afeamos esta situación, porque nos parece que es una medida más bien cosmética, de cara a la galería. Hoy mismo hemos sabido que va a haber una intervención del mismo señor Loren con el señor alcalde, recibiendo una familia eh, recientemente alojada en nuestra ciudad, una familia de origen ucraniano, y nosotros creemos que estas medidas pueden ser puramente cosméticas, porque lo que hace falta es una suficiente dotación económica, así como articular los medios de refuerzo tanto de profesionales en la Casa de las Culturas y Solidaridad, así como establecer mecanismos de coordinación entre los dispositivos municipales para favorecer, una vez estas personas lleguen a Zaragoza, como medida preventiva, que sean acogidas, que tengan dotación suficiente para los recursos, tanto de apoyo social, económico como psicológico. Porque, como bien todos sabéis, nosotros hemos criticado los recortes que se han dado en las partidas de apoyo a personas refugiadas. Solamente este año, la partida de subvenciones de apoyo a refugiados y acción humanitaria ha sido reducida en 50.000 euros. Pero es que, además, se ha supuesto en las partidas de cooperación al desarrollo, de las cuales se destina una parte a acción humanitaria, en todo este mandato supone un recorte de 1,8 millones de euros. Insistimos en este tema porque creemos que, más allá de las palabras y de los gestos, están los hechos y, efectivamente, este es un hecho que, como ciudad, nos tiene que preocupar. También queremos poner en, encima de la mesa que esta ola de solidaridad, esta ola de buena intención, esta sensibilidad que está demostrando la ciudad de Zaragoza, creemos que es una oportunidad para que Zaragoza sea un referente como ciudad acogedora de personas refugiadas y desplazadas, porque creemos, además que desgraciadamente no solamente son las guerras el motivo del desplazamiento de personas, sino que también tiene que ver con conflictos de su identidad, con cuestiones de hambruna, con cuestiones climáticas. Pero es que además no solamente es la guerra de Ucrania. Queremos hacer recordar que ahí parece conflictos olvidados como son el de Afganistán, el de Siria, el de países tan alejados pero tan cercanos como Yemen, como Mali, como Palestina, como Myanmar y como, de Siena, como decía, como... El conflicto sirio que solamente a fecha de hoy sigue manteniendo en un campo de refugiados a más de 3.000 personas en lesbos en condiciones infrahumanas. Por eso también creemos que tanto nuestro Estado central como Europa debe tomar nota y debe poner en marcha la directiva europea aprobada en 2001 que decía literalmente que debe facilitarse la concesión de asilo de manera automática en situación de grandes crisis. Una directiva que lleva 20 años sin ponerse en marcha. Por lo tanto, además, creemos que debe ser una directiva que se ponga de manera en marcha actualmente, pero también de manera retroactiva, como por ejemplo con el conflicto de las personas sirias, que todavía siguen padeciendo las consecuencias de estas crueles guerras. Por último, y para finalizar, plantearos efectivamente que solicitamos un plan de apoyo a los campos de refugiados en origen. Eso es algo que se puede hacer a través de organizaciones internacionales que trabajan y que están eh, demostrando una larga trayectoria. Solicitamos el refuerzo de equipamientos y de profesionales de la Casa de las Culturas y Solidaridad como primer punto de atención de aquellas familias que vienen directamente solicitando ese apoyo y ese refugio. Y tercero, pedimos revertir los recortes de cooperación internacional y en el apoyo a personas refugiadas, algo que tristemente este Gobierno actual ha llevado a cabo con el apoyo de la ultraderecha. Y por último, y ya finalizo, eh, deciros lo que os planteaba, que no podemos olvidar esos conflictos olvidados, que parece que ahora no están en el mapa, pero que siguen produciendo desplazamientos, personas refugiadas, personas que necesitan apoyo humanitario y que solamente no es la guerra de Ucrania la única que estamos teniendo en nuestra continente y en nuestra Europa y en nuestro mundo. Por lo tanto, estas políticas de refugio y asilo deben estar permanentemente coordinadas e insistimos en el ámbito municipal con que esa parte de 30.000 euros nos parece cosmética e insuficiente. Muchas gracias.